estamos en el mar de Tuyú acá con Jorge hola Jorge hola qué tal Javi. vamos a hacer una pechita embarcada no vamos a ver qué sale vamos a ver acá en el mar de Tuyú cómo está el mar hoy porque es sos no, no, con está, conocido está áspero está áspero <risa> tiene varias varias rompientes no se sé sí. si alcanza a ver varias rompientes así que vamos a intentar primero entrar entrar a ver que no nos golpee sí. y bueno <risa> Y después tratar de pescar, adentro le muestro los, si sacamos algo. Bueno, ya tenemos los equipos armados, ya tiramos todo. Acá Jorge. Comandamos. Acá estamos con el equipito preparado, ahí, preparado todo en el agua, ¿no? Todo en el agua. Bueno, ya recién tuvimos un pique, sacó una Jorge. Dos vos. Ya saqué, bueno, saqué dos. Eh, y ya tenemos Javi que es el promotor de todo esto y está tirando por tirar la, recién la línea Así que eh, arrancamos y vamos a ver qué pasa Acá, desde el Mar del Tuyú, eh. Estamos a los 3.500 metros 3.500, 3.503 metros en realidad ¿Eh? Lo que no le midió casi Bueno, esperemos tener una linda jornada de pesca eh, El agua está bastante movida eh, Así que mientras podamos aguantar, vamos a aguantar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 no quiere salir. Mirá. no, ¡Qué lindo bagre oh. ah, Hermoso bagre che. Con Tranqui ahí. Tranqui. Epa. Está enojado mal. Sí. Sí. Metemos acá por ahí. el tema de la chuza. La chusa. Chusa. A este no le vamos a perdonar la vida. ¿Eh? Tiroño lindo, no. Sí, tiraba. Tiraba lindo.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 Ya, a caña doblada, ¿no? Congrio guacho. ¿Puedo decir? No puedo doblar esa cañita. Una corvina. Mirá. La corvina. Bra. Hermosa corvina. Bueno. ahí linda esta agarra como para la foto a ver a ver si la podemos agarrar para la foto vení para acá ahí está para la fotito espectacular ahí corbinita que linda ¿eh? ver, va. bueno che, pro, promete, promete mira como es la cañita esperemos que cumpla Sí. esperemos que cumpla ¿prometer? <risa> ¿Eh? ¡Otra! Vez? ¿Otra, vez? ¿Otra vez? Bueno, venir viene ahora. Sí. Ya, ya. ¡Epa! Eh, lindo. Ya se me escaparon dos recién. Por preparar la cámara. Por preparar la cámara para filmar. Esta de un metro diez. Vamos, no, es que es eh. comida, ¡Epa! Mirá. Oh ¡Qué, está, qué linda corvinita! Esta. Esta mirá. sí. Hermosa para el horno. Precioso. ¿Qué pasa, Jorgito, ¿Venía otra? Si algo viene, pero.. Mirá. A ver. No, chiquitita, eh. Pero es más pe... Peleadora, Peleadora la corvinita. La guachita. Es de la que tomó la sopa. ¿no? Sí. Bueno, ahora se empezó a dar el pique de corvinas. Estaba medio tranquilo. Estaba muy tranqui, no sé qué sí. pasó de golpe. Bueno. Quieta. El mar está bastante sí. movido. ¿No?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 Sí. Porque queríamos hacer una, una ah, pesca no, no, no. más entretenida. Se, se dieron algunas algunas corvinitas que les mostramos y unos bagres. Algunas pinchamos. Eh, no son guau, pero bueno, para hacer al, or, al horno sirven. Eh, ¿Cuánto fue la pesca? Habremos pescado una hora cuando mucho. Sí, una hora, sí, y, media, hora ¿no? y media. Una hora y media de pesca continua. Después, eh, Después. se cortó porque bueno cambió la, la marea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 Muy bien, Daniel, muy bien. Esperemos que, esperemos que esta sea la primera de unas cuantas. <risa> vamos viendo con la pesca. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con no, el repunte. Una potito, una esperemos potito. que mejore. Un apotito. ¡Chucho, eh! ¡Lindo chucho, Gary! Dale, sí, sí, sí. Lindo que venga para un concurso, Linda pelea. Eh, ¿eh? Hermoso chucho, linda pelea. ¿Cuánto, ¿cuánto pasó? 10 kilos justito. Hermoso. Hermoso chucho. Bueno, vamos a, ir a sacar también. otro. ¿Eh? De Corvina, ¿eh? Excelente Corvina, vinimos la mañana temprano, el mar estaba hermoso. Después se dio cuenta bien se puso culero y empezó un el pique el pique. Es así, el mar es así. No, no, pero digamos, hoy estaba planchado. Estaba Por vinero. Por vinero, pero está planchado. No.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 la pueden abonar en 12 cuotas, sin interés, de 1.680 pesos. 1.680 pesos. Estamos hablando de conservadores que, que dura el hielo 48 horas. Vos ponés la, el hielo acá 48 horas, van a buscar y está ahí listo para usar. Son marcas americanas de las mejores del mercado. Así que bueno, eh, también muchos guías de pesca en los piso, porque son súper resistentes, se pueden sentar, se pueden parar, que no van a tener ningún problema.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 El tamaño, lo más largo que queremos, o por la mitad, o más corto, más largo, según la necesidad, fíjate lo que es este, el, el largo de este, sí. de este copo, ¿no? Sí. Es excelente. Y quedan cerraditos, después tenés el otro con la malla más chiquita, como para pejerrey, por ahí, para especies más chicas, ¿sí? Es un poquito más cortito. ¿Ah? Y estos, para que veas como quedan plegados, lo bueno que son muy prácticos,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 Eh, el segundo se va a llevar un millón de pesos, el tercero se va a llevar 400 mil, 500 mil pesos por pago anticipado y el auto para los que no pescamos nada. Exacto, para, para los como nosotros, Carisma, que, que generalmente nos puede pasar, pero no, una chance más, una chance más tener eh, el auto a sortear en el territorio de Yo creo que, que es un atractivo importante, es una rifa como cualquier otra. Y bueno, va a entrar por 500 mil pesos y un auto a sortear en el territorio de ¿A partir de cuándo va a haber entradas? Estimamos que no más de 10 días van a estar en la casa de pesca. Insisto que, que estuvimos atrasados con el sistema. Bueno, todos los clubes venían atrasados para, para presentar su concurso. Así que nosotros creo que en 15 días vamos a estar en, en, en, en la calle con las entradas. ¿Va a haber medio de pago para abonarla? Va a haber tarjeta de crédito, como tuvimos el año pasado. En cuotas se va a pagar por todos los medios de pago por transferencia bancaria que tuvimos mucho también. Este, y bueno, estamos después del concurso de las 24 horas, que ya lo adelantamos ahora, eh, vamos a tener la posibilidad de vender entradas, nosotros vamos a alquilar un local, digamos, vamos a tener una sede en desarrollo, para poder que la gente vaya y saque sus dudas, más allá de la comunicación que vamos a tener durante estos tres meses, que tenemos Facebook, Instagram y, y, y WhatsApp, que está todo para, para que todo el mundo pueda preguntar lo que quiera, vamos a estar ahí, más que nada para, para facilitar el tema de cuotas y poder darle y brindarle Estamos tratando de poder hacer hasta, hasta seis cuotas. Hoy por hoy no lo tenemos, la verdad que no lo tenemos. Los costos son grandísimos para hacer seis cuotas. Hablan tarjetas de mucho, muy, muy caro. Hablan de 40% de gasto, entonces no se puede hacer. Pero no, estamos en tratativa y viendo si podemos mejorarlo. Mandamos un saludo a la gente de Mar de Plata, programa Francisco Paco García, Video Pesca, que va esta nota también para ellos. Sí, cómo no, para, para Paco que, bueno, no ha podido estar.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 Así que bueno, seguimos seguimos peleando desde Chigoyen acá todo. Y más oficiales que siempre nos acompañan que son: Distribuidora Luis, Autoservicio Oasis, Eternet, El Repunte, Todo Pesca, Seoais, Domi y Domitaria. Y bueno, tuvimos un par de, de charlas y discusiones para podernos poner de acuerdo. Y hemos logrado obtener una entrada de 9,500 pesos para la general y 9,000 pesos para socio de y cadete.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 o al 11 36 80 70 60 está llevando? llevando uy qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo lindo agarré sin carnada mientras armaba el aparejo para pejerrey le decía al tocayo increíble que piquen tan arriba porque ni siquiera carnada tenía no, no se puede creer Qué va están por todos lados el ¿Eh, lanzolito de pejerrey una cosa de loco. bueno, voy a tirar el pejerrey de paso voy a encarnar con un poquito de langostino no, pero nunca pensé que estaban tan arriba los bagres. El bagre generalmente es un bicharraco de fondo. ¿Qué si a mí me decís, el bagre pica en el fondo. Y encima agarró el anzuelo. ¿Cómo se explica? Bueno, pollita cornera, diría. de una cabeza de anchoita porque están pegados generalmente los que se no lo que es esto. Impresionante Espejerreyes. ¿Vieron ese doblete? ¡No! Estaba explicando cómo estrujar la anchoita, pero mirá qué manguera, qué doblete. ¡Impresionante! real. Una cosa increíble. Bajando apenas la línea al lado de casa. Uy, eh. uh, mire, mire, mire, mire, mire, vieron eso tiempo real, bajé la línea con la carnada. Mirá. Esto es impresionante. Bajé la línea nomás con la carnada ahí. ¡Qué locura! La cantidad de carbones que hay. ¡Qué bárbaro! No me dio tiempo a nada. A ah, nada. A encarnar, nada, nada, nada. pegados al calla no, pero es una cosa increíble increíble no, no, no bueno, voy a ver si puedo estrujar la anchoita miren, miren lo que sé sí. Se aprecia bien la boya. miren lo que miren lo que es esto, miren lo que es esto, miren lo que es esto, por favor, esto es increíble.